Hola a todos amigos. soy yo, Rexo, y bueno, estamos haciendo la primera misión de z Y se encuentra exactamente en San Fierro, en García, es el punto Z Y bueno, eh, lo primero que vamos a hacer exactamente es Comprar esta propiedad que cuesta exactamente de 30 mil dólares Compramos la propiedad Una vez que compramos la propiedad Vamos a recibir una llamada, pero primero no voy a contarles quién carajo es Zero. Zero es un buen amigo de True y gracias a él conoce a CJ. Y bueno, él es un experto en electrónica y ganó el primer lugar en la Feria de Ciencias. A consecuencia de esto tuvo un pequeño problema con Berkeley, que es su archienemigo totalmente. Carl tiene que ayudar a Zero. Y el único objetivo de Zero es eliminar totalmente a este señor Berkeley, ya que es su archienemigo. Y bueno, eh, ahí recibimos la llamada de Zero. Y bueno, Zero le dice que cómo está y todo el cuento y se saludan y todo lo demás. Y sigue sí, le dice que por qué no estaba cuando él firmó las escrituras y todo, o se le hace medio sospechoso a sí. Y bueno, entonces ahí hablan y sí todo lo demás Y obviamente Zero ¿sí, no quiere que Sige sí? elimine totalmente con su ayuda a Berkeley Y bueno, dice que todos somos leones y que esto es una jungla y que lo demás, que son puros leones malditos Entonces vamos a empezar la primera misión que es Air Raid y bueno, que significa ataque aéreo como el nombre lo dice, vamos a utilizar sus pequeños juguetitos de Zero y bueno, ahí miramos la cinemática que lo dice todo. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. <laughs> Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. <laughs> I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. Uh, no. I won the prize in the science fair. <laughs> First prize, that is. And now he wanna pop you? <laughs> oh. And they say gangbangers is petty as small-minded. Y bueno, ya vieron la cinemática y todo lo demás, eh, quiero decirles que empezamos la misión Y bueno, le dice que eso es una locura y que quiere destruirlo totalmente a Rickley, Ya que Rickley también tiene sus pequeños avioncitos, ya que son de juguete, pero no tiran, no son de juguete eh, Le dice así que si son de juguetes y le dice no, que no son de juguete Y sigue, tiene que utilizar la minigun, como se dice la, la pequeña arma mortal esta que es de juguete y bueno, comienza la amenaza y yo pienso que la mejor manera de eliminar esto es mirando en el mapa, ya que si nos guiamos por el mapa podemos eliminar juntos Y bueno, eh, tratar de apuntar antes que ellos lleguen, ya que me parece muy perfecto cuando tú apuntas antes de ir Y bueno, para así adelantarte y mirar, por ejemplo, siempre estar atento al mapa, mirar a todos lados y sobre todo cuando ven un punto rojo Hay veces que uno se equivoca y todo porque hay avioncitos que uno ya ha eliminado y todo lo demás pero uno se equivoca, uno piensa que siguen ahí Ejemplo, me pasó más adelante que yo había eliminado altísimos avioncitos Y que seguían en el mapa, pero yo ya estaba eliminado Y yo miraba así como loco para todos lados a ver dónde estaban Y bueno, me parece perfecto eso de estar mirando hacia todos lados Y guiando mi mapa, como pueden ver estoy adelantado Ya que ahí es la parte difícil, ya que vienen altísimos Entonces es momento que tú tengas una buena puntería y empiezas a disparar como lo hice yo ahorita Ven, y siguen apareciendo, y siguen apareciendo, pero ya los eliminé. Entonces ahí viene uno y ahí viene otro y aparecen demasiado rápido Y las aves también tienen a confundirte porque dicen que son aviones, pero no son aviones, son unas aves. Y bueno, eso es lo turro de esto eh, Ahí vemos uno y al final creo que me empezó a fallar porque empezó a confiarme y todo lo demás que llego a pasar la misión Bueno, me parece perfecto ya que este señor Berkeley tiene que irse de aquí y largarse de la ciudad Completando las tres misiones de Zero y bueno Zero hace lo posible para que se vaya y se desaparezca de la ciudad lo detesta muerte en serio lo detesta quiere verlo muertos y como sabe que él es un nerd y que no puede hacerlo solo y que necesita un malote así como tipo sí, así todo yo yo maneva what up nigga? <risa> entonces eso como pueden ver ya parecen hartísimos pero bueno ustedes tienen que estar atentos y no ponerse nerviosos sino que asesinarlos a todos estos avioncitos chiquitos. o sea son totalmente pequeños pero hacen un daño a los televisores que en serio que no puede hacer CJ su pequeña transmisión eh, bueno no CJ sino Zero Zero puede hacer su transmisión y bueno quiere transmitir y enviarle un mensaje que Zero es el jefe aquí no Berkeley sino Zero y bueno eh, como pueden ver me guío en el mapa y miro hacia uno y ahí viene otro son dos exactamente Entonces lo, lo difícil es que estos aviones están en constante movimiento entonces tú tienes que estar exactamente en un punto que tú sepas que ellos van a llegar a ese punto entonces como ven aquí no pueden hacer nada de eso sino que ya más o menos medir el punto hasta donde ellos pueden llegar y disparar y solamente quedándose disparando como yo estoy haciendo ahorita solamente disparo disparo disparo disparo y no dejo de disparar porque si tú dejas de disparar pierdes o sea, como que esa emoción de estar cada todo disparando ¿me entiendes? Entonces eso, he matado a muchísimos. Y bueno, al final exactamente me confío. Como empieza desde ahorita, y ya me empiezo a confiar. Pero ustedes no deben hacer eso, deben seguir. Deben seguir porque, por ejemplo, la puntería falla. Y exactamente deben tener un punto donde los aviones se eliminan. Y creo que con unos 10 segundos que estés ahí, me tiran. <risa> unos 4 segundos que estés ahí, de ley se elimina el avión. Eh, bueno, exactamente ya falta poco para que se termine esta misión. Y es algo fácil, pero solamente exactamente ahorita es. Cuando me confío y empiezo a fallar y bueno no, no recibe ningún daño ni nada por el estilo ni, ni ningún transensor tuvo un daño lo hice en un estado perfecto en serio lo pasé perfecto y bueno eso es lo que yo quería porque si no de qué vale ¿Qué si yo hago mal <ríe> y bueno ahí este señor ¡Ah, Zero se ríe de Berkeley y dice ¡Ah, Berkeley! que él es un dios. Un dios. <risa> Entonces dice que sí, que él es un puto amo. Y que bueno, si él le dice que le da igual y todo lo demás. Entonces él, con sus pequeños juguetes, cree que le ha hecho demasiado daño a, a este señor Berkeley. Y bueno, Berkeley no se da por vencido y él quiere totalmente destruirlo y hacerlo fastidiar a este señor Zero. Y nos vemos en la próxima misión. Hasta la próxima Superactor. No olvides suscribirse.